Ante la temporada de lluvias, la UGR de la Gobernación cuantificó que siete municipios fueron afectados por granizadas y heladas. Son eh, riadas en sectores del valle, hablamos de lo que es eh, tolata, eh, que ha habido un, un tema de, de mantenimiento y limpieza que estaban haciendo en el río, que eso ha generado el des, eh, descuido y ha provocado afectación en la parte productiva. Tenemos tenido en Misque, hemos tenido en lo que corresponde eh, Tiquipaya, hemos visto en, en la parte alta especialmente con granizada, Quillacoyo, Vimpos, Sitecipe. tenemos en lo que es eh, eh, eh, en bueno, eh, Sector de lo que es vacas, eh, y, eh, bueno, sectores que en realidad ¿no? que son afectaciones, tanto eh, mayor significancia que han tenido, ese ha sido con un tema de granizada, y eh, algunos sectores en la parte del valle con desbordes de ríos, ¿no? que en la parte productiva. Afirmó que la afectación en producción aún no fue cuantificada, pero no hubo elevados daños. Tanto UGR como Defensa Civil prestaron atención a municipios duramente afectados, como Tacopaya, donde 15 familias se quedaron sin vivienda. Esto por el colapso ante las continuas lluvias, mientras que el panorama es de alerta hacia el trópico ante la crecida de ríos. Han, han tenido bastante cauce, todavía hay latente el tema de, de, de las crecidas eh, por la temporada, pero no hay un reporte hasta el momento que hayan afectado o que generen un daño por el momento. ¿no? Entonces ha habido sí, afectaciones ya con algunos escurrimientos, pequeños rebalses en algunos sectores, pero no es significativo, entonces los municipios están trabajando en aquello. Por el momento hay una calma, no hay una situación de, de, de desesperación o alarma por parte de los municipios, entonces están generando acciones conjuntas.